La Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina presenta... ¿Por qué no se firma la paritaria? La industria farmacéutica tuvo ganancias extraordinarias facturando por encima de la inflación, pero se niega a firmar paritarias. Exige como condición previa firmar un aumento, que resignemos el cumplimiento de las leyes de profesionalidad. ¿Cómo es esto? La industria farmacéutica exige que hagamos la vista gorda y seamos cómplices de la violación de las leyes permitiendo al personal jerárquico, gerentes, supervisores, etcétera, el ingreso a los consultorios y centros de salud. El personal jerárquico no tiene matrícula y en caso de poseerla, el Ministerio de Salud se la suspende expresamente de acuerdo a lo normado por las leyes de profesionalidad. Por lo que su ingreso a los consultorios y centros de salud en representación de los laboratorios está prohibido. Estudios psicotécnicos de salud laboral demostraron hace años que la principal situación de estrés laboral para nosotros, los APM, era la visita compartida con los supervisores. Esta resultaba a veces humillante, ya que se realizaba frente a un tercero, el médico, que debía ser espectador de una escena en la que nos jugábamos nuestro trabajo. Muchas veces, el médico, intentando incluso ayudarnos en esta suerte de prueba, terminaba por contaminar el juicio del supervisor. Tanto la visita compartida como la revisita, esta evaluación absolutamente subjetiva y abusiva de un supervisor, se convertían en la principal causa de nuestros despidos. Pero además de estas situaciones, ¿por qué los legisladores incluyeron la suspensión de la matrícula al personal jerárquico? porque las leyes de profesionalidad exigen una promoción ética del medicamento y la experiencia internacional indica que el personal jerárquico prioriza las políticas de marketing y comerciales de la empresa por encima del cumplimiento de las normas éticas. Defender las leyes de profesionalidad es poner límites a las prácticas abusivas de los laboratorios tanto en su ataque a los derechos de los trabajadores como en su forma de promocionar los medicamentos. Defendamos nuestros derechos. Defendamos las leyes de profesionalidad. Por la firma de paritarias sin condicionamientos.